En el, en, el, en, el, en el movimiento por ciudadano este, hay libertad de creencias pero lo, lo que tienen ustedes que adoptar es el ideario ¿no? es este, el, el plan de gobierno segunda república el estatuto, en eso sí no hay este, debate ustedes son libres de creer o no creer nadie se mete con la creencia eso está desde hace 500 años ¿eh? hay tolerancia religiosa pero no podemos admitir a esto de celebrar, a estos troles, por ejemplo, ¿no? que en lugar de avanzar nos quitan tiempo. ¿no? Porque nosotros somos gente racional, que queremos lo mejor para el Perú. Por eso que vamos a tener el día miércoles esta reunión virtual para ajustar las cosas. ¿no? Y este... Patricia Benavides, 2040, primero tiene que, tiene que presentar su tesis doctoral, no públicamente la tiene que exhibir en su tesis de maestría. De hablamos. Ya, porque ¿quién moraliza el moralizador? Tiene que demostrar con un ejemplo. Ya, públicamente, así como ha publicado este, en Alemania, en México, tienen que publicar su tesis. Eh, los, los ministros de Estado ¿Qué resultados traerá la segunda toma en Lima? Eso, eso es irrelevante. Puede haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta toma. ¿Eso depende de qué? De la capacidad de, de organización, de fuerza que tenga el movimiento. ya Porque es toda una estrategia política de desgaste. ¿Y de nada caerá? Caerá. ¿No? Eso depende, ¿no? Eso depende, ¿no? de cómo las fuerzas sociales que están en, en estos momentos impulsando esa toma digamos se muevan lo, lo que pensé, somos humanistas así de simple ni comunistas ni neoliberales así de simple Si ustedes quieren, derecha e izquierda somos centro radical, para que no haya discusión. No somos centro, porque el centro centro es, es lai. Pero los centros radicales son gente de transformación, de cambio, de innovación. Ok, entonces nos quedamos acá. Nosotros tenemos nueve grandes reformas en el MPC, eso se lo explicaré en una oportunidad. ¿Qué más? No hay más preguntas. ¿Cómo controlar los topos? Pues eso ya lo vamos a limpiar, no se preocupen. Lo que queremos es avanzar, miren, nos va, no, no van a infiltrar la gente de inteligencia, nos van a infiltrar los troquistas, nos van a infiltrar los caviares, nos van a infiltrar los troles, estos de cerebrón que están acá, nos van a infiltrar, se van a hacer pasar como militantes. ¿Ya? Pero en el camino, nos bueno, vamos, vamos limpiando la cosa. ¿Ya? Nos vamos conociendo y para adelante. Eh, yo tengo, como ustedes, ¿no? los militantes, nosotros tenemos este, la mano limpias. O sea, que a nosotros jamás no van a poder este, encontrar absolutamente nada, sucio, nada, turbio. Ninguna donación, ningún yape, nada. Para lo que yo lo único que les pido ya, y esta es la locución final, miren señores. Los problemas del Perú ya lo conocemos, o sea, no vamos a perder tiempo en eso. Corrupción, ¿no? Este, constitución neoliberal del 93, saqueo, desindustrialización, economía primaria exportadora, centralismo, ¿no? burocracia, Estado ineficiente, el, el robo de los fondos públicos, la corrupción en la Fuerza Armada, en el Poder Judicial, en el Congreso, gente incapaz que tiene el manejo de la, del Estado. Ya lo conocemos. Tenemos las soluciones, también las tenemos. Ya están estudiadas, están trabajadas. Hay que solamente hacer algunos ajustes. ¿Tenemos plan de gobierno? Claro que sí. ¿Tenemos cuadros técnicos? Claro que sí. Gente del extranjero que quiere venir, pero quieren su seguridad pues. Es ilógico, no van a dejar todo a su familia, van a venirse al Perú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos y hemos empezado, no es un sueño, estamos en pleno proceso. Hace tres meses atrás estábamos soñando, pues pensando. ¿no? Ahora ya estamos en, sobre el caballo. Estamos en y eh, Nos inscribimos, ¿no? eh, escogen ustedes a los candidatos y entramos a la campaña electoral. Va a ser una campaña innovadora, una campaña creativa, no una campaña tradicional, No, Que hacen esos desiderosos tareas de marcha, no, tira no, no, no, no, otra forma inteligente de hacer campaña. Eso ya se ha probado en otros países. O sea, yo no voy a invertir la pólvora y, y hacemos una buena campaña, vamos a colocar congresistas. Y vamos a pelear, digamos, este, la segunda vuelta. Fíjense, con, con 15% pasamos, de los votos pasamos a segunda vuelta. No necesitamos tener este 51% de votos. 15% de los votos. Segunda vuelta. ¿Ya? Y ahí hacemos una, una política de alianzas. Con todas las fuerzas progresistas. Y, y en la segunda vuelta a quien esté, lo derrotamos todos los debates que quieran todos los canales de televisión todas las radios, todas las redes a debatir con cifras con documentos, con datos porque el dato Elena, el dato mata no, la falacia, el dato mata el argumento, el dato mata el relato el dato mata el sofisma, el dato mata la falacia el dato, el dato mata el cuento el dato ma mata la narrativa el dato mata todo. ¿Y quién va a poder hacer frente a una en un debate este, a una persona preparada, científicamente? Un charlatán que le venga a vender su culebra como de, de Perú primera potencia mundial, que voy a estanciar los peajes. No, pues señores. No hay posibilidad en un debate cuando ustedes tienen la capacidad, están preparados no un charlatán que está en las redes hablando tontería y media entonces este nosotros tenemos estrategias yo, les he dicho, yo no estoy solo, yo estoy dando la cara porque una cuestión estratégica o sea todo el fuego va a venir contra mi persona, está bien pues yo no me voy a llorar que sí que no me dan acceso a los canales, que, que no me dan entrevistas ¿no? que me están golpeando en la televisión, yo voy a responder a todos esos de este, mafiosos, delincuentes, difamadores, golpe por golpe. no A, a, a cada difamación le voy a plantear un juicio, una demanda. Y van a saber lo que es, pues, este, ¿no? Van a saber lo que es, ¿no, ¿no es cierto?, eh, el golpe judicial. ¿Ya? Porque yo no, soy este, yo no soy mango, ¿no? Yo no voy a permitir que se, tampoco se me difame. Yo, yo, golpe por golpe. Me quieren difamar, ¿no? Un entrevistador, un animador de televisión entro de al golpe si yo estaba tan preparado para esas cosas señores acá un troll un tarado le llega su demanda judicial ok, que me difama. que discre que, que, que no esté de acuerdo conmigo que discre con, con argumentos está bien pues, ¿No, no, yo no lo voy a cambiar un dogmático, a un psicópata, no lo puedo cambiar pero que entre la difamación es otra cosa porque ahí sí vas a ver, porque... Lo voy a perseguir hasta el fin del mundo, señores. ¿Ya? Y como yo soy abogado, no tengo problemas, porque no tengo que pagar honorarios, no tengo que pagar abogados. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Ya? O sea, yo no le tengo miedo a, a ninguno de estos que, que están en la televisión, en la radio, en la red. Pero pisen la cola al León, señores, y me van a conocer, pues. ¿Ya? Así de simple, así de simple, les voy a dar con todo, digamos que se, se van a acordar hasta el último día de su vida ¿Ya? yo en eso no voy a transar yo no soy como otras personas, no, no, que transo, que sí, que mi ni... No, no, yo no transo Ya, así de simple yo no, yo estoy dando argumentos yo estoy dando una, mis este mis análisis estoy dando mis convicciones políticas entonces este, argumenten argumentenme con cifras yo le diría, desmiéntame, pobreza ¿Había 9 millones de pobres en el 90 o no? Te mientan. Habían este, 10 millones de pobres, este, perdón, 8 en el 90. ¿Habían 9 millones de pobres cuando se fue Fujimori o no? ¿Había, hoy, en 2022, ¿hay 12 millones de pobres o no? De 8, 9, 12. ¿De qué reducción de la pobreza me están hablando? ¿Ya? ¿De qué pobreza me están hablando? Es un dato duro de, del Instituto de Estadística. Ahí está, ahí está la, este, este, el dato estadístico. 90 mil millones de dólares de deuda de, de, de externa. Está ahí el DCR. Refútenme, sáquenme. No, que no son 90 mil, son 30 mil. Sáquenme el dato. No, este, no hay posibilidad, señores, en la ciencia cuando tú, tú manejas los datos es, es imposible. ¿Ya? Eh, por eso que yo estoy preparado, me siento capacitado. Y no es porque sea, como dicen, que soy, no es humilde, dice, no, es, no es humilde, que es soberbio. Y dice, es un invento, pues esta gente? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa quieren que un idiota, un estúpido, ahí este, como candidato? Que todos todo, todo los periodistas lo manoseen, lo maltraten. No, tiene que ser humilde. No, no es así, señor. Eso se llama autoestima. Eso se llama dignidad, artículo primero de la Constitución eso es lo que ustedes tienen que rescatar, su dignidad de seres humanos y no permitir que nadie lo, este, lo manosea a ustedes ¿ya? entonces, este yo en ese sentido estoy claro, estoy optimista estoy sano, les expliqué que me he hecho 25 exámenes, estoy ¿no? este piticlín, así que todo correcto no, lo, lo único que me preocupa ¿no? es que ustedes dejen pasar el tiempo. ¿ya? Eh, tenemos que ganar el tiempo. Tenemos que acelerar la recolección de firmas. ¿Ya? Porque luego tenemos que hacer qué cosa. Tenemos que ir a los 70 comités provinciales. Comité por comité hay que hacer las asambleas, hay que levantar el acta, ¿no es cierto?, y dejar instaladas las directivas. 70 directivas tenemos que dejar instaladas. Luego hay que ir a un congreso nacional con todas las eh, comités provinciales. Ya el manzan su candidato. Si quieren otro candidato presidencial, presente. No, yo no me voy a molestar. Yo soy democrático. Si ustedes quieren que haya otro mejor, adelante. Yo lo voy a apoyar. Esa es la democracia. Pues no es que yo, este, Acuña, yo dueño del partido, pues, te designo a ti como candidato. Yo te designo a ti como candidato al Congreso. Yo para que seas alcalde. No, eso no es democracia. Ese es un negocio. ¿no? Hacer un partido para, para, para hacer negocio. Eso no es para mí lo que es un partido político, yo enseño teoría de partido político, o sea, yo quiero un partido con democracia participativa, si quieren democracia deliberativa, eh, ustedes quieren partido de democracia horizontal, no vertical, no autoritario, yo no creo en el caudillo, en el caudillo señores, eso, eso, yo soy un maestro universitario, ¿ya? yo formo hombres, no adoctrino, para que ellos tomen sus decisiones, las mejores decisiones, y en este caso, nuestro, en el problema que tenemos es resolver un problema de nuestra patria. Bueno, entonces lo dejo acá, ya lo dejo acá. Este... Este... Está, mire, me están llamando, están llamando una, una serie de gente que ser candidato, pero yo les he dicho ¿Quieres ser candidato? Perfecto, acá tienes la oportunidad pero demuestra pues tu liderazgo ¿No? Saca tus dos mil fichas, arma tu comité y eres el candidato. ¿Quién te va a negarle una candidatura si has trabajado por el partido? No, que, que mi hermano, que, que mi primo, que mi amigo, que mi pata. No, no, no. Acá esas cosas no las vamos a aceptar. Tiene que demostrar liderazgo, honestidad. Un candidato que viene pues con 20.000 anticuchos. Hay antecedentes de, de maltrato, golpe, robo, estafa, violencia. No, no lo vamos a admitir, pues no lo vamos a admitir, a pesar que te quiere va a poner mil dólares al partido, no lo vamos a admitir, así de simple, señores. ¿Ya? El litio tiene que industrializarse. Se monta ahí una fábrica y el problema arreglado. Eh, eso se llama Joy Ventures, se llama eso. 51 para el Perú y 49 para la transnacional. Se acabó el problema. El problema es simple de resolver Ya. Entonces, mire, el miércoles vamos a resolver todo eso en, el, en, la, en la asamblea virtual por el mit Por favor, voy a colgar, en la, en la, voy a colgar el link este, el día de mañana pasado y todos a las 7 de la noche. Y a ustedes van a hablar, yo no voy a hablar. Me parece que es, la, es lo más democrático. Listo. Entonces. Y la campaña boca a boca, todos en nuestras casas, nuestros amigos, ¿no? O sea, organización, organización, teoría política en la cabeza, ideario, argumento, plan de gobierno y derrotamos a cualquier contendor. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Y si más adelante hay política de alianza ya veremos pues con quién nos aliamos, ¿no? porque tampoco somos renuentes a eso. Pero primero tenemos que consolidar el partido. Una vez consolidado, todas las alianzas que vengan. Porque vamos a demostrar que somos los mejores, somos los más preparados, somos los más honestos, somos los más capacitados, ¿no? Somos los que tenemos una visión clara, tenemos convicción, tenemos firmeza, sabemos lo que queremos hacer, no vamos a hacer experimentos con el país, sabemos tomar decisiones, no, no, no somos una gelatina, ¿Ya? Somos gente, digamos, que, que quiere, estamos en un objetivo, desarrollar al país, industrializar al país, descentralizar al país, moralizar al país. Entonces, ¿lo podemos hacer con todos ustedes? Claro que sí, pues. ¿Ya? Y no estamos este, sujetos a ningún foro de San Pablo, ni a ninguna internacional. Somos independientes, autónomos, soberanos. Nosotros los peruanos tomamos nuestras propias decisiones. No dependemos de ninguna iglesia, no dependemos de ningún... Partido militar, de ningún banco, de ninguna financiera, de ningún gobierno extranjero. Somos patriotas, somos peruanos y queremos lo mejor para nuestra patria. Listo, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y queremos gente que una, gente que construya, gente cooperativa, gente solidaria. No queremos gente conflictiva no queremos psicópatas dentro del partido no queremos gente que pelee, no queremos eh, gente que entre, digamos, a destruir queremos gente que construya dentro de, de la organización que enseñe a sus otros, a sus otros hermanos que los capacite ¿Ya? esa es la idea fundamental eres, eh, este mujeres, si, si es posible ya que sea candidata a una mujer yo no me voy a oponer como le mujer, adelante mujer si lo puedes hacer y hay, una, hay varias doctoras que me han enviado ahí documentos que luego voy a publicar la próxima semana de doctoras en medicina y médicos farmacéuticas entonces estoy viendo ¿no? que, que les interesa esa gente racional e inteligente que pues uno se va a ir pues, al partido de porky, pues al partido de fuerza popular pues, señor, al partido de corruptos ¿no? al, part al partido de Bermejo, este, vagos, de, de, al partido de, de Bellido que nunca ha trabajado a partir de los senderistas de Mobadés, su, su, su lugar natural es acá en el, en el movimiento, ¿no? Pobres ciudadano, son gente limpia, honesta, patriótica, humanista. No somos extremistas, ya les he dicho. ¿Ya? Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.